Que sus ojos me miran Puedo ver cuál es la verdad Y su voz me confirma que Ella me quiere ver Ella sabe que me necesita Yo la quiero tener Debo reconocer que cuando la mire Me puse loco y me la acerqué Quisiera ser tu yankee, tu milla Cómo supiste mi debilidad, todo lo que tú me hacías en la intimidad. Si al principio tú eras Que me necesita Yo la quiero tener Debo reconocer que cuando la mire Me puse loco y me la acerqué Quisiera ser tu yankee, tu milla Ma, dime por qué tú me aceleras Y luego me das un break, baby, no puedo parar Te juro que mi corazoncito ya no puede más Solo me limito a perderme en tu